un handicap, ¿Un Handicap. cual no, pero bueno, a, a, a ver, a mi me hablas en español ¿no? <risa> <risa> hola chicos, por aquí estamos en League of Legends pero esta vez yo no estoy jugando, pues me necesitaré League of Legends porque no me pesaba demasiado alrededor estoy comentando una épica batalla que será contra de un bronce contra un plata. Tampoco pero, es tanto, pero. Pero tiene un handicap. Tendrá que jugar con Lee Sin lo con los ojos vendados. Vale, la cosa es que él va a ir con Jana. Uh -huh. Y él me va a intentar decir todo lo que está haciendo. Y para vale. más o menos ir. Va a ir con Jana más que nada porque es el personaje que yo no conozco y para.. ayuda y te falta la coleta, ¿sabes? O sea, sí, bueno, pero no tengo tanto pelo. No te falta la coleta, no, no es, no es <risa> vale, y... ¿Qué? o Esa es la O, ahí también. ¿no? A ver, izquierda, de... dime... Lo... Ah, entonces, ¿no? ¿no? mueve a la derecha, los... derecha... Sí. ¿Qué tiene que no, Los iniciales, iniciales pone objetos vale, iniciales. Eh, derecha, derecha, derecha, derecha, derecha, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja ahí derecha derecha derecha derecha derecha derecha da igual da igual lo he ¿sí? no comprado todo ya levanta levanta levanta levanta levanta levanta levanta derecha, derecha, claro? has comprado levanta levanta levanta derecha derecha derecha derecha derecha derecha Derecha, derecha derecha, ah, no quieres quieres quieres quieres izquierda ahí ya derecha, derecha, derecha, derecha ya el derecha, no más derecha, primer nivel estás mirando una gran caída hacia abajo vale ya ya estamos en frente y, y, y, las y muévete hacia el 12 12, 12, 12 Sube, sube, sube, sube, sube sube sube, sube, sube ratón, sube ratón sea, aprieta ratón. la Y, aprieta la Y, será más fácil La Y Cuert, Y cuert... sí, sí. Ya, ¿no? Vale, entonces, sube más al ratón, sube más al ratón Busca tu centro. Y vas rozando la pared O sea, estás... Y aquí está la guerra de minions y ¿ya he dejado para para para para para para Ya para para para arriba. Vale, ¿A, a trazar, te... ve, ¿Sí es para para para para para para para para más para para para más para para para para para para para para para para para para sube para para para para ratón. para para para para para para para para para para para más arriba, Sube el ratón. arriba, más, más arriba. Más para el para para el para Sube más arriba, más arriba, más. arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más, más, más, a las 2, a las 2, a las 2, ahí, ahí, sube. Dale. Hay minions, dale. Hay. No, pero sigue, ahora estamos ahí. <risa> o sea, no estás en la zona de los minions. Es que no sé, ¿Vais atrazando? No ya nos estamos acercando a no, los minions. Ahora, dale, dale, ahí estamos. Hay minions, hay minions, le estás atacando a los minions. Le estoy dando a los minions. acá a los lados, a la derecha, a la 4. Sí, me pegado una, ¿eh? A las 2, a las 12, a las 11, a las 10, a las 10. 10, 10, 11, 12, 12, y estás apuntando hacia abajo. Vale. Me tira tornados, los escucho. En <ríe> realidad... Me está tirando tornados a la mesa. ¿A dónde estoy? Dime, dime dónde estoy, dónde estoy. Estás bajando y estás por el nexo. ¿Por el nexo? Sí. Vale, sube, sube, pero... sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. El ratón, sube el ratón, el ratón sube el ratón, sube el ratón, sube el ratón. Dime números. Ah, eh, por cierto, hemos puesto. Una. Numeritos en plan como si fuese un sí. reloj para. Se <ríe> la pantalla imagen a, acá. Yo sumo bastante. Vale. 9, vale. wow. 9, 9, 9, 9, 9. En razón, en 9. Ahí estamos. Casi me robas de la poti. Sí. Vale, ataca 12. Paso, sí, a a sí. Izquierda, izquierda, izquierda, a izquierda. Al 9, 9, 9, 9. Es que la verdad es que no tengo idea de al 9 ahora mismo. 9, clica fuerte, clica muy fuerte. <ríe> Ahí estamos. Vale. 12 ataca. Ataca al 12. Lo más es que tengo que señalarle, y no, no lo ve. Este es hacia arriba. No, perdón, ahí estamos. Eh, un segundito, porque tengo que... Tiene el anteno. Vale, ya. Eh, bueno, eso es, bueno, ataca al 3. A, a 3, a 3, a 3. Oh, no, bueno, se ha sido el es mapa. 3. Vale, ahí, Pero bueno, ¿qué es tira la R traído mental. el mapa? No, eso es 9. Eso es Aquí, ¿ya tengo la R? No, no. Sí, Acá pongo una botis. Me siento muy eh, Dime exactamente que... donde estoy, estoy en el medio del mapa. Sí, ¿qué hace cada movimiento? La Q lanza una bola y si vuelvo a apretar voy hacia ella. La W un escudo y la E un ataque en área. Vale, pues puedes subirte cualquier habilidad que quieras. Ok. Vale, pues Lanza un ataque hacia la 1. O sea, que no tengo el cooldown de la Q estás, estás pulsando ese ataque. <risa> tengo eh, la mano en la Q. ¿Esto es la Q? Sí, esto es la Q. Vale, sube, sube ratón, a 12, a 12. A 12, a 12, sube ratón y deja de servir, por favor. Sube, sube ratón a 12, 12, 12, 12, 2, 2, 2, 12, 12, 12, 12. 1, una, una, una, una. Sí, la una, ¿no? Sí, estoy subiendo, más arriba, más arriba. Sube el ratón, sube el ratón. Izquierda, izquierda. ¿Izquierda ahí? Vamos, sigue ahora. fuerte. Pobre Lisinar, le entiendo. Vale, ahora arriba, arriba, muy arriba. De arriba, izquierda, izquierda, un poco de arriba. Ahí, hasta ahí! ¡Ataca ahí! ¡Muere! <risa> ¿eh? ¡Muere, ataca. llana! Ay, ataca ¡Ahí, hasta caí. Muere, muere, gana. Ahí, caí, hasta caí. Muere. Acabas de atravesar los billones donde había la segunda milla, la, la, la oh, milla Me acabas de, acaba de pegar una, eh, me acabas de pegar una, oh. eh. Bien, yeah. no, no, Yo creo que ya, ya, Arriba, arriba, ya arriba, a arriba. No, súbete la R, súbete la R. Si, sí, bonito, cómo súbete. Ahí estamos, yo te he te, te. Tengo la R. es la R. A te ver. acabas de echar un curar, pero accidentalmente Nunca va mal Oye, sube, sube, ratón, sube más, más, ahí, ahí sigue, sigue, sigue sigue ahí Sigue ahí, sigue avanzando Estoy quieto, estoy quieto Eh, sí, estás quieto Vale, ya sé dónde está la S No, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, ataca ahí, ataca ahí Ahí, ahí, casi Ahí, o sea, arriba, Arriba, izquierda, izquierda, izquierda, ahí, ataca, ataca, ataca. Eso es buenísimo. Pero dime dónde tengo que atacar. Arriba, arriba. Arriba, ataca ahora. Ahí, esta dirección. Ahora, izquierda izquierda, izquierda, izquierda, ataca quién ¿Derecha? quién ahí, ahí. es, quién es, la torre, lo escucho, <risa> escucho la torre ¡Juble! Vale, corre, vale, corre, vale, vale, corre, corre, rápido! ¡Ah, entiendo! corre, corre! Estoy desarrollando, <risa> Estoy desarrollando mi oída. Vale, no te corre, vuelo, juego, no te corre, corre, vuelo. Corre, corre, corre, corre. Te ataque básico? ¡Esto es súper <risa> Vale, derecha, derecha, derecha, derecha, toque sí, el... de... el... es no, no, no, no, no, no, a ver, ¿qué hago? Vale. Estoy, estoy quieto, estoy quieto. Súbete la E o la R o la Q o la Q. No, la R no puedes. Ya está. Vale. Están en. 12. O sea, sube ratón, sube ratón, <risa> ratón. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha, izquierda. También tienes los números, tío. ¡Ni números! <risa> 12, 12. 12, 11, 12, 12. Ahí, ahí, ataca, ataca ahí mismo. Ahí, ataca. Sí. Me voy para atrás. Ataca ahí, ahí, ataca, ataca ahí, ataca ahí. No, no puedes ir a Creo por ahí. Ya lo he echado. Vale, pues ponte la W y corre. <risa> pero corre. ¡Corre, venda, corre! <risa> a ver, el primero que mata al otro gana. Sí, no. A no, ver. pero primero tiene fácil. Pepo. De algún modo has llegado al nivel 8. Oh, siguiente nivel 8. Mirándote en 3 minions has llegado al nivel 8. Sí, <risa> 3 minions, chavales. <risas> Aprender el vale, ciego ¡Eso es difícil, eh! Sí, sí, vale, entonces ahora... un tiro me el Muy bien ¿Le di? ¿Le di? Tengo flash todavía, si es este necesario lo uso <risas> Queda esto, pero cuando vale. me venga un tornado dime que hago flash Te, te has gastado de curar Ya, vale. O sea, un... sí. Vale, entonces ahora... 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11 12, 1, 1, 1, 1 y 2, entre el 1 y 2 ¿Entre el 1 y el 2? O sea, arriba de la pantalla? Si, sí, si sí. claro, El 2 a ver, porque esto es el exo ¡Ah! ¡En el nexo <risa> <Alexandreano? risa> el diario! Pensaba que estaban madre. No, el mía. El, avanza, vamos, no, avanza. Voy bien. Sí, sigo avanzando, sigue avanzando. Cuando digas quieto, paro, eh. Tú sigue avanzando. Sigue avanzando. Ahora, baja un poco el ratón. No, pero un poco tío. <risa> Vale, avanza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Estás a, a, acercándote a los minions. Can está entre medio los minions. ¡Toma, Q! ¡Toma, Q! No, pero. Acá. Me acabo de tirar el vacío. Se de venir a por ahí en plan. Es para que, que no saco un de chobaz del vacío y me ataque. Sí, no. no, ahí no hay terreno que pisar. Eh, avanza a derecha, derecha. Ahí, ahí, ahí, en esta dirección. A la 1. a la 1 y 2, 1, 2, 1, 2, 12, 12, 12, 12, ahí, ataca, ataca. Azaca, mi amor. ¡Oh, Farmiano! Se acaba de falcar un minion. Se ha cagado un minion. Se ha cagado Minion. Por gratis Vale, tienes a las 3, a Hanna Uh, me ha Eso es la las 5 Ah, es verdad Eso es la No, ¿desde cuándo? Las 5 es eso, no eso No, las 5 es... Estoy arriba a la derecha, vale ¿Qué Yo 5 Estás señalando Las 5 es abajo a la derecha Sería muy típico de Marco que señalara Esto es en el nexo, otra vez, otra vez Espera, tengo que estar bajando esto tengo bueno, atento, vamos. atento. Soy Hana con 105 Dades. Estoy Q, estoy en la Q. Estás, sí. No, Obvio, ver, es W. Ahí estamos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dime. Estás, ¿quién está Hannah? La 2. ¿Al 2? No, eso es el 4. ¡Ah! Es que aunque es que yo tengo los números sí, en es que el ratón la pues. En la doce, en ¡Hasta, 12. hasta ahora! ¡Hasta ahora! Hasta <risa> ¡Me ha oh, la ¡Me ha <risa> he eh. ganado! De ¡Emoción es no. extrema! Es nivel 12, está bajando no, no. Da igual, le he metido la última que es complicado Estoy en la Q, en la Q. Ya, es emoción <risa> no. extrema eh. Una izquierda, la izquierda, ahí está Vale, vale, vale Vale, eh, la caja está a la una Y te acabas de romper una torreta ¡Oh, ¿eh? ¡Abrompa rompa todas, que yo te mato! Casi te la cargas, eh, ¿Casi irás? Casi te cargo. Vale, sube de una habilidad la que quieres? Los tornados no han visión. Vale, en marcha. ¿Hacia dónde? Hacia 12... Eh, 1, 2, que estás en el nexo. <risa> ¡Ay, ¡Qué dolor! Pero esta vez ya estabas dentro del nexo. ¡No! Ahora, es arriba? ¿A las 12? ¿11? ¿9? 12, ¡Venga! 12, ¡Tira 12, habilidades! ¿tú? ¡Me está viendo! ¡Que alto tío! ¡Ven aquí! ¡Da la cara! Es <risa> que tío, yo estoy dando <risa> vueltas alrededor tuyo en plan... ¡Vale! ¡A la una! ¡A la una! ¡No! ¡Eso es... De... Yo, a la seis! A seis? ¿Y, mi Ahí y ¡Mi maná! Hey, ¿Está ¡Mi ¡Está ¡Estás acumulando a las 4. ¿Le da no? ¡No! ¡A, la, a, la, a las 7. A las 7 y entonces, ahí, ahí, dale o sea, ahí, ataca ahí, ataca ahí, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca No sé, te ha con ese tornado. Te has cargado un minion. Vale, yo. Y huye, huye, huye, corre, huye rápido. Huye, falta de vida todavía, pero tú huye A una y dos, eso son a once. A una y dos, es verdad. Ahí, a las tres, a las tres, ataca ahí, ataca ahí, ataca, ataca ahí. Muere, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, Ahí, ahí, ahí estamos. ¿No? ¡Ole! ¡Ole! ¡Lanzamos los arbustos! ¡Lanzamos los arbustos! Vale, te va a matar, te va a matar. Basta, ¡Baja, baja, baja! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! en esa dirección! ¡Y no! ¡Sí te por la vida! rodeado! ¡Ah! ¿Cómo ¡Oh! quito ¿Tanto, tanto con el pájaro de mierda? Oh, despídete, <ríe> despídete, amor. Y Con 3.000 de oro. Va, ahora sí. ya puedo ver, ahora. ¿Y si te ha ido la dirección? <ríe> claro. ¿Sí? Ahora quiere remontar, ¿no? Hombre, ¡Hombre! ¡Hombre! Pero, pero mayor, ¿eh? No, no se nota ni nada, ¿eh? No, hombre, ya. Ya, ya he avisado. No, okay. Ay, No veo ni... ¡Huela, me tiembla en tu persona la, la cara. <lasería> Quítate la venda, loco. Bueno, se me va a internet. Despídete ya, hombre. Sí, estoy en internet, así que... Espero que os haya gustado. si queréis... Si hayáis un rey, sería eternamente vestido. Y además, que lo agrafo opción un por qué queréis que yo pueda poner sin piedras. Te va a costar eh, pero lo va a intentar. Si de hecho no hay que estaría y nos vemos en el próximo vídeo. Y... Ah, que... y cuantos más likes tengáis, más locuras intentaremos hacer. Uy. ¡Adiós!